Vamos a comprobar las nuevas funcionalidades que se han incorporado a nuestra herramienta Excel Learning Online, Excelarium, dentro de la plataforma escolar. Nada más entrar en la herramienta, podemos comprobar un cambio importante en la interfaz. Lo primero, hemos establecido el tamaño de nuestro proyecto. En todo momento podemos ver cuánto va ocupando nuestro proyecto y hemos establecido un límite máximo para publicar en Escolarium de 100 MB. Consideramos que 100 MB es un valor suficientemente amplio para trabajar con comodidad dentro de nuestro curso. Todo proyecto que supere, como ahora comprobaremos, los 100 megabytes no podrían ser públicos, guardados y vistos en el escolar. Pero sí que podríamos trabajar con, si limitamos esa superación dentro de la herramienta, hasta que volvamos a bajar de esos 100 megabytes para poder guardar y en el Voy a insertar aquí un nuevo LP, en el que vamos a ver como con el este LP, una vez incluido, aumentamos esos, superamos esos 100 megabytes de límite de proyecto y podemos seguir trabajando sin ningún problema, pero no podría ser publicado en Escolario. El sistema nos va a avisar con un mensaje, lo vamos a ver ahora en rojo. Aquí tenemos que este ahora mismo ocupa 130 megabytes sobre 100 megabytes con lo cual no podría ser guardado y publicado en Escolarium. Pero sí que podríamos seguir trabajando sin ningún problema con nuestro recurso y adaptándolo para ir eh, quedándolo inferior a esos 100, esos 100 MB de límite. En cuanto yo borrara aquí este nodo, pues vemos que nuestra aplicación se actualiza y ya se nos pone otra vez en negro y podríamos guardar y ver en Escolarium sin problema. Relacionado con estas nuevas funcionalidades, también hemos establecido que no se puede insertar LPs en nuestros recursos que ocupen más de 100 MB. Por lo mismo que hemos hablado antes, por temas de rendimiento. Aquí vemos que tengo un recurso que ocupa 243 MB. Si lo doy a abrir, el sistema nos dice que el tamaño máximo de subida, en este caso para subida de recursos lp es 100 MB. Otra de las nuevas funcionalidades que hemos establecido es la de incorporar eh, una limitación a la subida de ficheros, ya que esto nos proporcionaba nos daba muchos problemas. En este caso, tenemos aquí un archivo de texto en el que tenemos un vídeo y hemos establecido que todo recurso, zip, PDF, vídeo que ocupe más de 10 megabytes, pues no se puede incorporar. Por ejemplo, este vídeo ocupa 35 MB, si le damos aceptar nos dice que el tamaño máximo de subida es de 10 MB. Que, Podemos hacer en estos casos, pues simplemente utilizar una plataforma externa de almacenamiento tipo nube, tipo YouTube, donde podríamos incorporar los vídeos y enlazarlos aquí a través de su URL. Esto hace que la plataforma vaya más rápida, que nuestros recursos sean más ágiles y no tengamos recursos muy pesados y muy lentos para los alumnos. Después posteriormente les cuesta trabajar con ellos. Por último, podemos comprobar que si el vídeo no ocupa, no supera los 10 megabytes. Sin ningún problema, lo podemos incrustar dentro de el iDevice Funcionalidad Directa. Esto es todo con respecto a las nuevas funcionalidades que se han incorporado en enero del 2021.